Para esta noche teníamos previsto un debate sobre el tema trapitos. Eh, están con nosotros Cristian Ritondo, presidente de la legislatura y a cargo ejecutivo, ¿no? Esta noche. Sí, por ahora. Bueno, Ya o sea, tenemos Bien. al jefe de bono de la ciudad de hecho, con nosotros. Javier Miglino, abogado de la ONG Defendamos Buenos Aires. Y Rafael Gentil, legislador de SUMAR, de la izquierda democrática. Le pedimos disculpas porque están desde las 9 de la noche. Pero bueno, el tema de calabro nos, nos, nos llegó y seguramente comenzaremos a charlar hoy y seguiremos mañana. Eh, tenemos un mapa, a ver, del tema trapito hablamos de la ciudad yo que voy a la, o iba a la cancha independiente que es Avellaneda me pasa exactamente lo mismo, digo, o sea que nadie crea que solo hablamos de Buenos Aires la ciudad esto creo que pasa en todos lados Palermo durante toda la semana en la zona gastronómica por ejemplo Cañitas y Palermo Hollywood y Soho fines de semana en el zoológico, la rural y los bosques de Palermo En San Telmo, todos los días en las zonas de restaurante y los fines de semana por la feria de, de la Plaza de Orrego, ¿no? Las Cañitas, gran presencia en calles internas. Algunos vecinos son chicos jóvenes y su accionar es muy violento. Y, por supuesto, lo que más repercusión tiene, son las recitales, y agrego yo, fútbol, cobran hasta 100 pesos en conciertos internacionales bien, bien. y también en los clásicos. Se dan los estadios de River, Vélez, etc. etcétera. Eh, Cristian, ¿qué hacemos? A ver, nosotros a esto le sumamos lo que es limpia vidrios eh, Nosotros lo que estamos planteando Ya no es la primera vez que lo planteamos Le esperamos este hecho Hace tres años, primero el jefe de gobierno Luego un proyecto de ley Que presentamos junto con el diputado Martino Ocampo Y ahora nuevamente un proyecto de ley que hemos presentado vinimos insistiendo en la legislatura Con la obsesión de prohibir en la ciudad de Buenos Aires Tanto lo lo llamamos trapito como limpiavidrios. Sabemos que en las distintas zonas de la ciudad ha llevado a la desprotección absoluta de quienes quieren estacionar en el espacio público, de quienes quieren transitar tranquilamente, de lo que trae aparejado detrás. Hay imágenes que son más elocuentes de lo que los limpiavidrios en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y cómo detrás del limpiavidrio o de quien está ejerciendo eh, lo del limpiavidrio se meten alrededor principalmente un auto de mujeres, roban autos, roban carteras, en el tema de lo que se hacen dueño de la calle, acerca de los recitales, no solamente estacionando en cualquier lado, sino diciendo cuándo tiene que pagar. Yo decía que a veces es más caro el estacionamiento que alguien que tiene que pagar una popular o una adicional cuando va a un estadio de fútbol. ¿Y frente a eso qué hacen? Frente a eso es la prohibición. La prohibición con presencia policial, que no ponerlo al vecino con la difícil situación de comprobar necesitas para que, por ejemplo, alrededor del no, estudio de River no hay, haya... Hoy, hoy, con una prohibición, con presencia policial y con los sistemas electrónicos que tiene que ver con el sistema de cámaras, en donde se coloca uno y teniendo la posibilidad de actuar sin una denuncia y de oficio, porque está prohibido por ley, puede actuar la policía. No necesita tanta cantidad de presencia policial. Hoy casualmente, si hay algo que lo reemplaza, es casualmente la posibilidad de tomar videos, de actuar, eh, y más estando a distancia de recitales. Porque aparte, cuando hay recitales, cuando hay partido de fútbol, hay una gran cantidad de policía adicional. Federal, eh, destinada y pagada por servicio adicional por los propios estadios organizadores de recital. Gentili, yo creo que la... Buenas noches, que la prohibición eh, lo único que genera es eh, corrupción. Corrupción policial, corrupción de los agentes que tienen que controlar el tránsito. Eh, ciertamente es un problema que hay que hacer algo. ¿tá? El algo lo tiene que hacer el Ejecutivo. O sea, todos que tenemos andamos por esas zonas de la ciudad tuvimos alguna vez algún inconveniente con algún trapito. Creo que en, no es lo mismo y las estadísticas lo dicen, el año 2011, que es las últimas estadísticas oficiales, de la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, hay 3.000 casos, que son los que están diciendo ahora, 210 casos, un poco más de 210 casos por mes. los El 80% de estos casos se dan, de las denuncias que estamos hablando, se dan en los La Boca, y en River y en Vélez. O sea que está íntimamente ligado a recitales, a... Eh, ¿Y qué hacemos? Y bueno, justamente ahí hay que hacer algo, y ahí hay que investigar la relación de las barras bravas y de los propios eh, dirigentes de los clubes con esas organizaciones que, es, que claramente tienen un fin extorsivo, que cobran precios excesivos y extorsionantes, eh, no, no, no es voluntario el pago. ¿Usted está de acuerdo con, con la propuesta? Nosotros, estamos planteando, nosotros planteamos ya, y se votó, y fue un proyecto con una ley votada y vetada por Mauricio Macri, con la regulación, que coincide con un proyecto que acaba de presentar un concejal del PRO en Rosario, que también apunta a regular la actividad. Pero ¿cuál es el Ustedes dicen no sacarlo si no regular la actividad. Regular la actividad, controlarlo. Le regular la actividad, le damos, se le da una identificación, se le asigna con decisión de la comuna aquellos lugares que tiene asignados para, para funcionar. Son, son lugares, lo que nosotros planteamos, la ley que estaba vetada. Que se le esos lugares... Pero acláreme una cosa. Ver, sí, yo, no, yo, no, vivo, no. yo vivo en el bar de no. Tengo un amigo mío lo que, que no, vive... No, no. Habilita un padrón para que se inscriba sin límite. No, no, no, yo, no yo, Perdón, yo, no yo tengo un amigo que tiene su casa a tres cuadras de la cancha de arriba. Sí. Y le ha pasado que le pidieron plata para estacionar en su en casa. En su casa, está mal, no tiene que pasar. Y, y si vamos a abrir un padrón de gente que me va a cobrar por estacionar ¿No en mi casa. Los residentes, como lo mismo que se está planteando con el estacionamiento medido, pago de una empresa privada, no tendrá que absolutamente que pagar. Pero entiendo por qué yo tengo que pagar para estacionar en un lugar que no esa tiene es parquímetro. Esa es una discusión válida y es tan válida para el trapito como para la propuesta que está, que está proponiendo el pro en la legislatura de estacionamiento medido en el 50% de la ciudad. ¿Pero por qué para el Trapito es la discusión válida? Eh, qué tenemos que pagar por el estacionamiento. No, no, no. Eh, en la vía pública. que Esa discusión es válida para los dos casos, estoy diciendo. No es lo mismo, porque no no, no, no, no, se supone que en el macrocentro, en hay lugar, se supone que en Núñez Estamos hablando de los barrios también. Está planteado el estacionamiento medido en Bueno, los yo si de la me, pon, me dicen que hay que pagar para estacionar en Núñez, no. en algún lugar de Palermo, en contra. Ahí tendría que pagar. para que Claro que como sí. mentiroso. Los residentes o quienes tengan su fuente de trabajo digamos no. en establecimientos, eh, tiene que ver con que ellos tienen, los residentes dentro de su comuna pueden estacionar donde quieran. No pero, si es Progresivo, pero no tiene, no, es no, puede estacionar. en la esta zona comercial, sería progresivo. El, el, que resident, el residente puede reducida. estacionar dentro de su comuna donde quiera. ¿Y, dónde, y cómo es ¿Sí? el tema? O sea, yo, o sea, por ejemplo, vivo, no sé, te digo... Eh, no sé, eh, Paso y, y Viamonte, zona de estacionamiento medido. Sí. sí Bueno. Paso no, ¿Qué y tengo ya, que hacer? Día, se yo soy, yo se, vi, vi, se le van a poner una oblea y dentro de donde está, libre estacionamiento, o donde inclusive hace estacionamiento medido, sí. usted no paga. ¿Y a dónde tengo que ir? no Para que se enteren todos. Todavía no salió la ley, digo, pero estamos ah, en okay. la discusión. O sea que hoy la... se paga. No, no, no, no, no, no. Los residentes no van a pagar... En, en el lugar donde viven. Tiene una noblea que dentro de su comuna tiene libre estacionamiento... Ver, en no dura mucho tiempo, pero quiero escuchar a No, a no pero lo que digo, sí. una cosa ante Miguelino y, y lo dejo. La verdad es que me parece tan ilógico comparar que surpen el espacio público cualquiera, de cualquier forma, que tener una ley de ordenamiento de tránsito. Porque uno puede ir a cualquier estadio o ver... ...a cualquier persona que vive en Núñez o que vive en Las Cañitas... ...ver cómo estacionan en la puerta del estacionamiento... Yo quiero aclarar esto, a mí no me molestaría pagar... ...si voy a un recital a un estadio en un estacionamiento del estadio... Claro. ...o algo parecido, lo que a mí me molesta es la extorsión. Exacto, a todo ¿Lo, lo pagás o te eso rompo lo, el lo, auto? Claro. Eso es lo que no tiene y... que acabar, claramente. mira vi francamente, esa es la ventaja que tiene Defendamos Buenos Aires. ¿no? Nosotros estamos tan lejos del PRO como de los demás partidos... Eh, ...entonces estamos con la gente... A mí lo que me asombra es que haya un legislador o un grupo de legisladores que diga que quiere regular a tipos que están armados porque el tipo que murió el domingo, Fabián el tipo que murió el domingo no murió de un susto le pegaron una puñalada Ahí estamos mirando los videos que hay un tipo con un revólver en, en la cintura atrás sí. en una de las imágenes sí. Entonces, eh, o sea que vamos a regular a tipos que están armados ¿Para qué? Para sí. que salgan y te maten, te violen, te roben ¿tá? Entonces... Un poquito de, de materia gris vendría bien. Es obvio que son delincuentes, es obvio que hay que sacar a los delincuentes. Los delincuentes, delincuentes, el mejor lugar que tienen que estar es la cárcel. Uh -huh. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos cárceles contravencionales, no estoy diciendo que los envíen a devoto. Tiene una cárcel contravencional en la calle Humboldt, cerca de la cancha de Atlanta, y otra en la calle Viamonte. Esas cárceles hoy están vacías porque ahí alojan a la gente que por ahí tomó de más, entonces se de pone un control de colemia y le dicen, bueno, quédese acá sentado hasta que se le pase. Ya que tenés la posibilidad fáctica de detenerlos, tenés que instruir a los fiscales con una nueva legislación que tengan una semana de arresto, y a partir de ahí, simple muchachos, saquémonos las caretas y digamos la verdad. Vos metés en cana cinco o seis trapitos y se acabaron los trapitos, porque no son trabajadores, son delincuentes. Y al delincuente lo que menos le gusta es terminar en la cárcel. Sí, creo que puede haber delincuentes como en todas las actividades eh, de la vida. Hay delincuentes hay gente que la hace eh, honestamente. Me parece que esa generalización no ayuda a encarar el problema. En todos estos conflictos de eh, vía espacio público, la prohibición nunca funcionó. Lo que funcionó, lo que alimentó, fue cajas de alguna autoridad y que alimentó la corrupción. Nosotros seguimos pagando y hay otros que se están pagando a una autoridad que tiene que controlar que esa gente no esté. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es la regulación, porque además reconocemos que atrás de eso hay un problema social. Cuando vos. Cuando la Argentina, cuando se No, no Argentina, Argentina, hay un problema social, no cabe duda. Y hay que encararlo hay un, no claro, no también. Y claramente, es claramente no, eso está clarísimo y nadie avala el la Lo que estamos que diciendo es que, cómo un, acabamos con el estorcio. Y no, no, si no, es, no, es un, un, y es un que... debate bueno, tan, espere, tan espere, abierto. lamentablemente nos tenemos que ir. Yo sí. quiero decir una cosa. Yo vuelvo a pedirles disculpas. No, pues Chiche. Si podemos convocarlos mañana otra vez. Dale, Porque el tema genera mucha preocupación en mucha gente. Y uno siente como que está bueno que la clase de A un tipo que está armado... Bueno, Yo lo lo a mañana. nadie que está eh, de Gracias, ya viene Chiche, buenas noches, esta mañana bien temprano.